De recibir a nuestro primer invitado Nos acompaña Cristian Arias Lo recibimos con un fuerte Hola aplauso Hola Cristian, bienvenido Él Es el director de educación y de deporte de la MUNI de Weymayen Bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están chicas? Gracias Bien. por venir Bien, Un gusto Vamos. recibirte Se viene una época muy linda del año Ah, lo mejor El verano, las vacaciones pero bueno, también tienen que ser vacaciones para los padres, ¿no? Descansar un poquitito de los niños y seguir trabajando también, ¿por qué no? Porque a muchos sí, claro. les toca. Y es por eso que eh, la Municipalidad de Guaymallén ya abre las inscripciones para las escuelas de verano. Hoy estamos arrancando con las inscripciones y tomando un poquito lo que vos decís, eh, sí, vacaciones para los padres, pero también hay una propuesta para adultos, para ah, adolescentes. Para adultos mayores, así que, ah, que bueno, si bien el centro y, y el ojo está puesto en los chicos, eh, uh -huh. está bueno que también hemos pensado para adultos, para adultos mayores, para adolescentes y que nadie se quede fuera de lo que es la propuesta del verano. Excelente. ¿Y cuántas son esas escuelas de son, verano? Eh, en realidad son nueve balnearios, hay algunos uh -huh. que funcionan doble turno, por lo cual las escuelas de verano son un poco más, pero uh -huh. son nueve balnearios en Guaymallén, Perfecto. 14 escuelas de verano. ¿Y en qué consisten esas actividades que recién comentabas, quizás más vinculadas a los adultos mayores, a otro tipo de público? Es interesante sí. eso, ¿no? porque siempre sí. estamos acostumbrados a ver que, a la escuchar que es para niños, está claro. solo enfocada en los más chicos. adultos mayores sinceramente te contagian vitalidad y es, es admirable lo que hacen. Tiene que ver con una actividad recreativa, pero la verdad que, que son programas que vienen funcionando durante todo el año y, uh -huh. y el verano pasa a ser un momento crucial para ellos. Eh, funciona con más de 500 abuelos La verdad que los adultos mayores le ponen muchísima muchísima onda Y, y tienen siempre su juntada, su merienda especial, su asado Su baile en la pileta La verdad que está bueno Y con los adultos jóvenes, digamos, los adultos que no son Ajá. adultos mayores eh, También hemos puesto una escuela de natación Hemos abierto para que los que no sepan aprender a nadar Y los que saben nadar también puedan refrescarse un poco Porque la idea es que la propuesta sea lo más amplia posible Sí, sí. Porque se viene ve un verano intenso. Muy. Estamos en noviembre. <ríe> en cuanto así, a temperatura ya? <ríe> claro. En noviembre se está empezando a sentir, entonces está buenísimo que hagan espacios ¿no? para ir a refrescarse, pasar un bonito día con la familia, con los amigos. Está Exacto. bueno eso. Exacto. Hoy estamos arrancando las inscripciones de lo que es niños uh -huh. eh, y adolescentes. Y bueno, ya después, escuela de verano de adultos mayores. Para personas con discapacidad también hay, hay una escuela de verano que están arrancando estos días. Eh, en los polideportivos y en todas las delegaciones distritales del municipio uh -huh. se pueden ir a acercarse e inscribir. Perfecto. Hay que pagar una cuota, una inscripción. Totalmente gratuita. Eh, los únicos requisitos son llevar una fotocopia del DNI, uh -huh. del DNI una foto carnet y eh, un apto médico para poder... Lógico. Inscribir. ¿Esto en la página web, por ejemplo, de la municipalidad encuentran los distintos centros recreativos está y demás? To, está toda la información en la página de, lo, uh -huh. de los lugares de inscripción. Los centros recreativos muchas veces están, no condicionados, pero están eh, ordenados según cómo, cómo venga la inscripción. Porque claro, Porque la seguro. que pasa que uh -huh. quizás hay un barrio donde creías que ibas a tener un montón de inscripción y no se inscribe nadie, y otro barrio que capaz que no, no, no creías y se inscribe mucha gente. Uh -huh. Entonces, bueno... Por eso la inscripción empieza el 28 de noviembre, porque la idea es terminarla el 13 de diciembre y ese día empezar a planificar, porque la, eh, en los barrios más alejados de los, mm. de los balnearios eh, contamos con un servicio de transporte ah, para bueno. que los chicos puedan llegar y nadie se quede afuera. Perfecto. ¿La inscripción es únicamente de manera presencial? ¿Uno tiene que acudir a estos lugares o llenar un formulario vía no. online? ¿Cómo eh, funciona? Están la, están los datos en la, en la página, pero la, la inscripción es presencial, bien porque hay que llenar también una pequeña ficha de salud. Los claro. padres, sobre todo de los chicos, para saber si tienen enfermedades preexistentes uh -huh. o algún tipo de alergia, que, que son datos muy importantes para los profes. Uh -huh. Perfecto. ¿La escuela de los niños? ¿De qué edad? Desde a partir los 6 de años, años hasta los 13. Después arrancamos con adolescentes y adultos. Perfecto. Bien. Hoy, comenta, hoy comienza la inscripción y cuándo arrancan las escuelas, cuál es el primer día el hábil primer para día de enero estamos arrancando con las escuelas ¿Primero el, de primero enero. El, primer, el 2 de enero. Ah, el 2 de enero, menos de enero. 2 de enero es. ya los chicos van a poder ya estamos disfrutar. ahí Y bueno, hasta hasta que, que el calendario escolar no nos permita. Seguro. Está ahí. buenísimo. ¿Y, ¿Y qué horarios van a tener? Por ejemplo, desde qué hora van los van a estar recibiendo, arrancando con esas actividades. Los profesores arrancan a las ocho y media, a las 9 llegan los chicos y desde ahí vamos a estar. Todas las mañanas con niños y en las tardes con adolescentes, adultos. Perfecto, está buenísimo. Más al, ver, mm. Perdón, más allá de la parte de quizás de pileta, que es lo que todos conocemos, imaginamos, no mm. ¿qué otro tipo de actividades involucra? ¿Qué otras disciplinas van a tener? Siempre hemos trabajado, los últimos años hemos puesto mucho foco en lo que es una experiencia distinta para los chicos y hemos trabajado con lo que es eh, la aventura. Hemos, eh, tenemos nuestro, nuestro equipo de recreación y hacemos palestra, tirolesa inflables, eh, kayak, hemos hecho la pileta para que los Toma chicos que ahí, nunca sí, se no, han sido, de no. golpe les llevaban un kayak y, y se van a caer igual como nos caemos todos, <risa> claro, pero digo, una experiencia que, que para los chicos es muy, muy enriquecedora y este año como hemos puesto la consigna sol y carnaval, también la idea es po poder volver a hablar de un poquito de los orígenes del carnaval, de Wayne Mayen y de todo, uh -huh. de todo esto con un profe de historia, con gente de plástica, con, con, pro, sí, con maestras no. de plástica, todo para poder... Muchos chicos salen nadando ¿no? de la escuela de verano. Quizás no tienen el conocimiento y allí mismo lo adquieren con los profes y cabe destacar, para la tranquilidad de todos los papis, ¿no? de que es gente muy profesional la que va a estar a cargo de sus hijos. no Profesores que se han formado para eh, poder controlar a todos esos niños, enseñarles, muchas veces por temor quizás, en manos de quien dijo a mi hijo, se, se resisten un poco de las escuelas de verano. No, no sí, seguro. Pero hay profesores de educación física, claro. hay guardavidas, hay monitores... Hay mucha gente trabajando para que para que sea de la mejor manera y la última semana siempre se hace una muestra final donde los chicos muestran que, que todos han aprendido. A ver, no, no, no vamos a sacar a Melant, quizás de acá. Pero dice? digo, pero sí todos eh, pueden salvarse, defenderse y uh -huh. poder nadar en un medio acuático, que es fundamental. Seguro. Por supuesto. Hoy mamá o papá que está viendo Canal 7 dice, ya mismo lo quiero ir a anotar a, a mi hijito, a mi hijita. Se tienen que meter allí directamente a esa página que estamos viendo en pantalla y revisar quizás cuál es el balneario que le queda más cerca de casa. Ahí va, va a encontrar lo, lo, las delegaciones y los polideportivos para ver cuál le queda okay. más cerca. Guaymallén.gov.ar es la página para que ingresen. Exacto, ahí tiene los polideportivos y las delegaciones donde se puede ir a inscribir. Y bueno, ya cuando se inscriba, depende de la zona donde viva y cuál es el balneario más cercano, lo vamos a ir ubicando. Perfecto, una mamá y un papá, tienen cuatro o cinco hijos. pueden ir a anotar a, a todos los chicos mm -hmm. de una, no hay ningún cupo. Y puedo anotar quizás otro niño que no sea mi hijo, el primito, el amiguito o es oportuno que vayan los padres. Sería ideal que vaya algún algún familiar que tenga mayor relación por esto que te decía okay. de, de la declaración jurada de salud donde claro. necesitas saber si hay alguna alergia, si hay alguna patología uh -huh. de base. Bien. Porque es fundamental, pero si sí, no los cupos son limitados, pero Eso si, si uno tiene cuatro hijos, puede ir con los cuatro hijos, Exacto. no hay ningún problema. Ahí también se aclara la parte del transporte, si se quiere utilizar esto que ustedes dicen que dispone. Eso lo disponemos nosotros según digo, según vemos la, la dirección, porque cuando declaran la dirección, ah, perfecto. vamos a saber si ese barrio tiene una gran convocatoria no, para saber si mm -hmm. es un micro, una traffic, ah, dos okay. micro, lo, lo que No es que a haber un transporte que los busca los La idea es que el lleva. transporte esté para que el, el que viva un poco más alejado del balneario no se quede fuera de la, de la escuela de verano. Buenísimo. Muy aprovechar esta linda oportunidad, pasar un verano increíble ahí, conocer chicos, hacer amigos. Está buenísimo lo que propone la escuela de verano. Y Guaymallén tiene nueve sitios donde van a poder aprovechar Mucho. todas estas actividades. No importa la edad que tengas, está pensado para niños, para adolescentes, adultos, adultos mayores. Así que todo el mundo allí a consultar en la página web para poder anotarse y no quedarse afuera. Gracias, Cristian. Gracias, Gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Que sea con todos los éxitos.